De Mar, eh, Tobía eh, Estrella y todo su estafa ahí en la oficina, a ver eh, qué tenemos hoy en Toque en Serio. Saludar no a la gente de Ruamar que están ahí activos con el Toque <risas> del Mediodía y a todo el público eh, nacional y mundial que tiene este programa. Sí, así es, así es. Estamos a nivel nacional en este momento, dando eh, permiso para la gente que nos sigue. Vi hace un rato a Roberto que se está quemando una torre. En... La torre Fiamar, sí. Es. Santo Domingo. Ya se investigó esa, cómo inició el lucho. Eh, hay un conato de los bomberos, no entendía, habían como 28 camiones de bomberos, eh, como que aquí cuando hay un incendio hay pocos bomberos. Sí. Sí, no. Qué, qué fuerte, qué, qué fuerte. Dime, Juan, entonces, ¿qué es lo que bien, la, eh, la República Dominicana está verdad su, sumida en una está sumida que no me puedo concentrar con esto eh, está sumida en una en un show mediático si se quiere con esto de los de, de César ¿Se puede mencionar el nombre aquí? Claro No, porque hay muchos medios que no, no. lo están o sea, hay, mucho, no. hay muchos programas que no están mencionando lo de César el Abusador no aquí, sé por aquí qué vimos la primicia ayer cuando se llevaron a dos personas detenidas hablamos con Carlos Devers, de de, vocero de la BCD. Muy bien. Eh, pero nosotros queremos tratar aquí otro tema eh, que entendemos que es de mayor importancia para la sociedad. Yo quisiera que por favor el equipo de producción me ponga los videos de lo que está sucediendo actualmente con la Policía Nacional. Y es importante que lo analicemos de manera profunda eh, y de manera sociológica este tema. Lo que tiene que ver con la Policía Nacional. Resulta que el pueblo, la ciudadanía, le está perdiendo o le ha perdido el respeto a los policías. De, de nuestro país. Eh, vamos a ver si... Mira esto. Esto es un ciudadano que iba supuestamente a su trabajo. Yo no sé eh, dónde se trabaja, en pantalones cortos, pero bien. Él iba a su trabajo, lo pararon por los papeles, hubo una discusión ahí. Eh, ah, bueno, hubo una discusión con, con los policías y él decidió fajarse a la trompa con ellos. Ahí no, ahí no le fue bien, porque parece que ese policía que tuve ahí, el boxeador, eh, no, y devuélvelo, por favor. Le aplicaron técnicas barriales. Él, él pensaba que ahí iba a comer con su dama, pero parece que el muchacho es bolsador de policía y no le fue bien a él. Míralo ahí, ve. Entonces, ¿qué resulta de todo esto? Es como ese ciudadano no respeta el uniforme, no respeta la autoridad y decide irse a la tropa con ellos como si estuviese peleando en un barrio cualquiera con un ciudadano común y corriente. ¿Verdad? Pero vamos a ver el otro video, muchachos, donde se ve... Eh, que a un policía en Higüey, este es donde le dan varios eh, tiros a un policía Los policías, bueno ahí te ven eh, que es, este fue un cuartel Bueno, voy a poner uno solo Aquí se ve, mira, esa eh, unidad de policía fue a un barrio allá en Higüey Porque los vecinos llamaron que había una música muy alta Ellos van a pedirle a, a los ciudadanos que por favor bajen esa música Porque no dejan dormir a los, a los vecinos y mira qué resulta, le están explicando, aparentemente ahí se, se subieron los ánimos, discutieron, hubo un asunto. Y ellos, ¿sabes lo que hace ese grupo, esa turba? Que bajó a los dos policías, eh, le dieron golpes y a uno de ellos le dieron alrededor de cuatro, de cuatro tiros. Tú lo vas a ver ahí cu cuando ellos lo hacen. Eh, mira ahí cuando están en la discusión, ahí tienen un policía abajo. Eso que tú ves ahí, sí. es un policía que tiene dándole golpes. Mira, mira, mira dónde lo traen aquí, ve. Mira, mira, entre cuatro, mira, mira todos los golpes que le vienen dando. Mira, y este, mira, si, mira eh, ese que tiene la gorra, el que está de espalda con el pantalón en el suelo, saca una pistola, mira, ahí la está sobando, desaparece de la cámara, ahora vuelve a aparecer. Lo vas a ver ahora, mira, el policía está tirado, es, él es un sargento. Mira, él, ahí vuelve con la pistola, la pistola del policía. Y mira, mira lo que hace, mira, mira. Uno. Vuelve, vuelve y se pega. Ahora, él le, mira, mira lo disparo que le está haciendo. Sí. O sea, él está disparando a, a... ¿A un perro? No, no, ni siquiera a un perro. A un poste de luz. Y entonces, ¿qué nosotros queremos llamar la atención? De que mientras la República Dominicana está sumida en un bochinche de de, de el abusador, de gente verdad que todo el mundo lo sabe y que no va a dejar de ocurrir, la Policía Nacional no está siendo respetada. Ciertamente, eh, muchos agentes han cometido excesos, pero eso no solamente es la Policía Nacional. Aquí todo el mundo abusa eh, en este país. la es cultura dominicana abusada. Yo te voy a dar un dato de la Policía Nacional en sí. los tiempos de Trujillo. ¿Tú sabes por qué la gente se detiene en posición de atención para escuchar las notas del himno nacional dominicano? ¿Tú sabes cómo surgió eso? No, no, pero. Ah, bueno, espérate. No, porque, pues, ahora, pues, eso pues, espérate. no sucede ahora. No, no, pero antes. Trujillo, ¿tú sabes qué hizo? Cuando el himno nacional, él mandaba a la guardia y los policías a la calle, a los parques públicos. Y cuando estaba entonando la nota del himno nacional, que él, la policía veía a una gente caminando, le daban pecosón, No le decía por qué. Entonces la gente fue de forma autodidacta, entendiendo, ah, pero que eh, hay que pararse a escuchar la nota del himno nacional. Hoy los valores se han perdido. El respeto a la policía se, se, se ha perdido, pero desde adentro hacia afuera. Ojo, desde adentro hacia afuera. Y te voy a explicar por qué. Eh, no estoy de acuerdo contigo. Pero eh. espérate. Da, estoy de acuerdo contigo. Déjame explicarte. Porque tú es... pero déjame explicarte. Dale, vale. dale, dale. Ya déjame explicarte. Ya tú vienes. Dale. No, no, espérate. Anteriormente, en mis años, cuando sí, yo era niño, la policía se, respet se respetaba. Sí, pero ¿por qué? Espérate. Porque la policía era una policía seria. Donde tú podías pararte donde un policía y preguntarle, mire, estoy perdido, ¿dónde queda tal, tal asunto? Mire, eh, eh, por ejemplo, tú ibas a otro pueblo, que antes no se usaba esto de GPS uh -huh. ni nada, y tú lo, a, a quien le preguntaba cuando estaba perdido era un policía. Hoy en día es todo lo contrario. Tú vas a cualquier sitio y tú ves a un policía y tú no te atreves a preguntarle que tú andas perdido. Dos, un policía te manda a parar y tú no te paras donde te manda a parar. Tú siempre buscas donde haya mucha gente o luz. Entonces, ¿por qué? Porque la policía se ha convertido, muchos miembros de la policía han caído en la corrupción. Y muchos casos de atracos, no, de robos, siempre ha involucrado policías. Está y bien. y, y, y bien. eso y eso entonces el pueblo que ha hecho, ¿ya no le tiene miedo a un policía? Ya un policía, eh, eh, pero tú viste los otros días en un sector de la capital que fueron a, precisamente sí, también sí. a... a, a a un llamado que los vecinos hicieron por el asunto de la contaminación auditiva. Sí, sí. Eh, por el, por la, eh, música alta, la, la música alta. La música alta. Y los policías, un claro. grupo de policías salían corriendo, ah, armados. Okay. Yo te voy a hacer una porque pregunta, otra Porque cosa, los policías. Hay comunicadores corruptos. Claro que sí. Entonces, no, no por eso le vamos a faltar el respeto sí, a todos los comunicadores. Pero, espérate, cuando la ¿Hay comunicadores. pero cuando la mayoría. Cuando la mayoría impera, porque si fuera uno o dos. Yo te aseguro que, que la población no tuviera como está. Está bien, pero recuerda que cada uno de ellos son individuos, ¿verdad? La acción claro. de uno no necesariamente pero representa la Pero ahora te voy a poner un ejemplo, la DNCD, lo que sucedió... Pero no es toda pero esperate, la DNCD. espérate, pero espérate. por ejemplo, pero, ese grupo pero, de la DNCD, pero no significa que la dotación completa de la DNCD, no. por ejemplo, sí, pero, de Montescríbete sea así. ¿Qué dijo el contramirante? El mundo, espérate. ¿Qué dijo el contramirante, presidente de la DNCD, respecto a ese caso? Que él dudaba de ese video... No, espérate, no, pero eso fue un, exceso de, él, fue un exceso de él, ¿Y qué dijo el, el ministro de Interior y Policía, Fadul? Que como una barbería tiene aire acondicionado y cámara... No, no, pero eso es un exceso. Oye, me, espérate, pero es un exceso de espérate, él, espérate. Siquiera tiene que ser espérate, esa la vale. de, Si las cámaras, oye, si las de cámaras el... no graban, el... si las cámaras no graban a esos miembros de la NCD poniendo la droga, ¿qué tú crees que hubiese sucedido ahí? Eh, déjame hacerte una pregunta, Roberto. Eh, tú que has vivido, eh, has estado siempre... Eh, Viajando mucho a Estados Unidos. En el Estados mundo, Unidos mundo, hay policías, sí, hay policías corruptos en Estados claro Unidos. Claro que sí. Pero la fíjate, minoría. Sí, pero fíjate, es respecto. la minoría. Eh, pero bueno, pero pero hay policías y, corruptos y, y, y sí, policías pero, abusadores. Sí. Y, y, tú sabes la, la golpeada que le han a muchísima óyeme, gente ahí. son inmediatamente, son, como se dice, jalados a capítulo. Sí, sí. Y se pone un ejemplo. Sí, y son pero, la minoría. Sí, pero lo que falta entonces es autoridad. Eh, eh, eh, con relación a todo pues Aquí por ejemplo todo el mundo y abusa no estoy de acuerdo. Abusa el alcalde sí, oye, espérate, Abusa el, el gobernador alcalde, no, el momento no, no, momento pero no es el de San Francisco Hablo de, en sentido general sí, Abusan por ejemplo los policía. médicos Los médicos. Pa para mencionarte un caso ¿Y que tiene que ver el alcalde con policía? No, no, pero estoy hablando en sentido general No del alcalde de San Francisco Digo, Abusan por ejemplo pa para, para rectificar los alcaldes Abusan los gobernadores Abusan por ejemplo los policías Pero también abusan los médicos porque sí, pero, pero, déjame recordarte aquí un caso de una joven eh, de una comunidad rural de aquí de San Francisco de Macorís que fue al hospital que eh, habiéndose tomado un frasco de, de acetaminofén y un médico de ahí de ese hospital y que la fiscalía de, de, de niños y niñas adolescentes de aquí no ha hecho nada para investigar ese caso, la mandó para su casa porque él dijo que eso no la iba a matar. Dos días después la, la joven convulsionó y murió. Sí, pero Está ahí. ¿Y ¿Quién ha caído preso Por eso nadie. Bien, pero Fue un abuso. Por eso te digo, ya las, las autoridades... Por, eh, no, pero no los médicos son malos por eso. Sí, pero espérate, espérate. Esos son casos sí. aislados. En la policía se ha venido dando, no casos aislados. A diario hay policías corruptos que son develados, ya no por las autoridades, porque cuando un policía... No está grave. hay muchos policías serios. Sí, cuando viene a ver ese policía que le dieron esos tiros ahí en Higüey, cuando viene a ver policías Lamentablemente no, no pagan pero puede por supuesto pecadores. Un serio. No, es, espérate, Espera ah, no Es respeto a la autoridad. Espérate. Yo estoy diciendo. a la autoridad. La, hay policías serios. Claro que lo hay. Sí. Claro que lo hay. Muchos, y yo conozco Muchos. Muchos. Pero lamentablemente, lamentablemente, en la mayoría, en la mayoría de casos de, de atracos, de corrupción, de robo. Hay policías ah, y por eso le vamos a permitir a la gente que ven entonces y respetar a no, todos los policías más, y que van a respetar eso a a Por ejemplo, esos que están ahí, que el, le dieron esos tiros a ese policía. Mira cómo Deberían los estar tirado preso, ahí. Que, estar que pongan el video, por favor, para que vean cómo debe policía tirado ahí, como con cuatro tiros, y nadie hace nada. Debe de estar o sea, preso. Y nosotros tenemos que llamar la atención de esta sociedad, porque cuando tú, por ejemplo, te están atracando, o cuando pasa algo cerca de tu casa y tú ves una de la policía, te sientes contento, porque tú te sientes un poco protegido. Ciertamente hay policías corruptos, sí, eh, pero muchos delincuentes, pero, pero, mira, pero no son la mayoría además de que representan una autoridad. Pero Roberto, esta sociedad por ejemplo está tan fuerte que aquí escuchan la ambulancia de, de los bomberos y no le abren paso porque no hay respeto a la autoridad. En otro país, países, si tú lo sabes, óyeme, la gente cuando se sí, abre paso. Aquí no. Pero aquí que no es la gente. Que, y y es, es, la ambulancia ahí. Pero Yeryan, es que no la gente. El problema viene del Estado que el Estado por el medio por, por la... sí. Espérate. Pero las leyes están ahí, la gente tiene que conocer. Están la, la ley, pero el o problema es... que tú no sabes es, pero que cuando, escucha, cuando viene una ambulancia tú es que tienes que abrir el paso. Oye, hay que enseñar. Por ejemplo, en tu casa, en tu casa... La hija mía lo sabe. Pero escúchame. En tu la hija mía, pero mía oye, lo sabe. ya escuché, porque ajá, ¿cómo podemos ¿Por, porque hablar? Tú me trajiste igual? aquí para hablar, ¿eh? Sí, pero escúchame. tienes que escucharme. Pues eso suena pero, como si iba a ello ahí. habla ahí. Sí, pues tú recibas, no sé si tú tienes que escucharme, Yayan. Yayan, eh, en tu casa, en tu cosa. casa, si tú no le pones ejemplo a tu hija, tu hija te va a respetar. Sí, pero cuando ella sí, sea... No, no, pero espérate. pero, pero, pero déjame, sabe terminar. cuál es el camino que tiene pero, que pero, coger. Déjame, aunque, pero aunque yo quisiera no, hacer su mejor no, ejemplo. No, no, ella ya, sabe cuál es el camino no, que tiene. No, Si tú a tu hija pequeña, comienzas a enseñarle que tú llegas borracho, que tú golpeas a tu mamá, tú que tú te buscas el dinero vendiendo drogas o robando. ¿Qué tú crees que tu hija eh, la probabilidad va a ser. Bueno, tendríamos que traer un psicólogo aquí para ver si eso realmente repercute de manera claro concreta que sí. en, en la conducta claro de una persona. Sí. Porque yo no claro soy psicólogo. Espérate, escúchame, sí. ¿por qué la educación es no tan de... importante Ay, en el ser humano? Yo conozco mucha gente que son hijos de delincuentes y que son excelentes Ay, estudiantes. Son casos aislados. Eh, bueno, pero vamos Estamos hablando de pues, mayoría. Aquí, sí, pero, ¿por qué tú crees que la educación es lo principal en un pueblo, en un país? ¿Por qué? Si tú no educas, hay gente que son autodidactas, por ejemplo, tú tienes. Tú no tienes 20, Max Zuckerberg, dueño de Facebook, que dejó la universidad y hizo una plataforma digital y es multimillonario. Tú no tienes 20 Bill Gates. ¿Pero que llama, da, la, espérate. Porque llama la gente también? Porque... No, no, no, no hay tiempo porque tú no dejas hablar, no hay tiempo. Señores, ¿Qué eh, es esto? mega ahorros de la Asociación Duarte de Arroz y Préstamos. Recuerda que por cada mil pesos que incrementen tus cuentas puedes tener premios de 100 mil y 200 mil pesos. Que A propósito, quiero aprovechar la invitación para el día de hoy a las 6 de la tarde, eh, del curso que tiene el Mega Ahorro de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Mira, tengo aquí a Pablo García que me dice que es un régimen de, de consecuencia. Claro. ¿Eh? Sí, tiene que existir un régimen de consecuencia. Sí. Pero, pero que no, no lo hay. Señores, eh, Palmares Mol, bueno, déjame trabajar porque tú vienes a discutir aquí. No, no te pare. No, no te pares. Pero no, no te pares. No, no te pares. No, no te pare. No, no te pare. No, no te pare. No, no te el No, no te pidiendo. No, no te dónde No, no, no te, te, te, te este No, es que tú... <ríe> no, no, no, Sí, pero el público, eh, por el público, por espérate. Estaba pidiendo el público y estoy aquí. Pero a mí hay que dejarme hablar porque si no. Pero espérate. No, no, respetando. pero un llamado a la sociedad. No podemos sí. seguir como vamos. No, eso es no régimen, de contigo, régimen de consecuencia eh, Estoy contigo, Pablo. Mira, Palmar Small, una forma muy diferente eh, de comprar. Palmar Small eh, tiene todo ahí: el gimnasio, el banco, el supermercado más completo. Palmar Small, Dios, Palmar Small. Una forma muy diferente muy de comprar. los anuncios de Palmares. Sí. El hogar Macorizano. Saluda a Geraldine, eh, que está ahora almorzando con su familia. El hogar Macorizano. Muebles, electrodomésticos, feo, barato y sin inicial. Guarne, eh, cualquier cosa ya tú sabes. El hogar eh, Macorizano. Negrín Motors. Eh, miren, si, usted, bueno, si tú te compraste la jipeta. Dito un yo, millón yo, yo y lo, medio por un Jeepeta. carro, El carro Toyota tuyo. ¿tú? ¿Cómo tú lo llevas a un mecánico? Llévalo a la Negrín Motors, que está autorizado por la Delta Comercial. Negrín Motors. Recuerda que somos... El representante de la Alta comercial, tenemos nuestro taller anexo y nuestra tienda de repuesto. Si no, lo, si no le ha comprado el uniforme, atención, atención a tus hijos, el Abejero todavía puedes ir a comprar el uniforme, los útiles escolares, todo lo que necesite en el Abejero donde sí. todo viene por aguas. Que ala. se lo compren porque el gobierno no va a dar nada ahora. ¿Cómo así? Que la no gente que está esperando que va a llegar... ¿Y que el ¿Y el, el gobierno el, da uniforme? Claro, el gobierno da de todo, pero que no lo da a tiempo, si da zapatos... Eh, ...uniforme completo... ...mochila de todo... ...se acabó el presupuesto... ...de 4%. ...no, no, es que nunca llega... ...porque siempre como que lo atajan por ahí... ...señora, la estación Texaco, Javier... ...ya, oye, aquí tú no puedes venir... ...a tirar cacaritas y dejarla así... ...pero de verdad, ¿y por qué no llegamos? ...mira, Mariel, Mariel mal. no vino... ...porque está un Mi poquito quebrantada salud de salud... A ...pero Mariel a viene a María, para que acá... ...que se eh. recupera pronto, sí. Mariel Santos... ...la estación Texaco, Javier... ...recuerda que si vas a Mi compartir... Amiga. ...un buen ambiente entre amigos... ...echar combustible... Eh, lavar tu vehículo, compartir ahí en San Fuchó. ahí estuve con Pedro Germán, con Cristian Ortiz y unos amigos, con nuestro hermano eh, Niño López, amigo, sí, con Ricky, amigo, eh, y todos los muchachos, con José Manuel Paulino, siempre nos juntamos ahí en, en lo que es la estación Texaco, Javier. Y óptica máxima visión, recuerda, mejores lentes, mejores médicos, estamos en la Romana, de Igüey, aquí estamos en la calle de la Cruz, esquina... Castillo frente al Porvenir. Ahí está Óptica Máxima Visión. Mejores lentes, mejores médicos. Mira, Yerjan, lamentablemente el tiempo. Caramba, tiempo, el tiempo. Qué, qué pena. Tiene que venir más temprano. Sí, sí, sí. sí. me gusta tu chaqueta. Señor, sí. sí, vamos al corte. Luego corte seguimos ya con la parte final de este su espacio, el toque del mediodía.